Gracias. Humanista va a haber mirar, tenemos eh, nuestro segundo aniversario, estamos en celebración, y la celebración pues es doble, porque aparte del segundo aniversario, eh, podemos ver las caras, las gracias por colaborar todos juntos en, esta, en este proyecto tan bonito, tan importante: escritores, escritoras, ilustradores, fotógrafos, vecinos eh, y vecinas, que eh, han dicho. De hecho, este conjunto esta revista ha sido tan bonito, sobre todo por la importancia de, de crear algo ¿no? común, de crear algo en común y, y algo positivo. Y nada, no la voy por decir no me estéis nomás, pero la verdad es que no desde esta hora de y media nosotros tenemos. todos juntos, de ver tantas caras conocidas, de ver a la familia y espero que paséis pues, un buen rato, un buen rato alegre y un rato divertido, ¿sabes? Un poco de espero de familia, porque esto es para mí muy positivo, me todo se esta etapa. ¡Gracias! muy agradable. Y nada, pues, como han dicho, la revista cumple dos años, eh, lo que quiere decir que nació en 2020, en un momento muy complicado, cuando estábamos todos eh, en nuestras casas, en la cuarentena, encerrados, y en realidad, punto eh, punto muy partida, la semilla de la revista fueron unos talleres que se empezaron un poco antes, que fueron, hicimos dos talleres, uno primero sobre inspiración y poesía, y un segundo que se hizo sobre el tema de la mujer porque era marzo, era el 8 de marzo, justo pues antes de que de, de, de se decretase el confinamiento. Y el tercer taller que ya hicimos fue ya online, que decidimos hacer un taller virtual para poder poner... Expresar eh, cómo nos sentíamos en ese momento. Entonces, eh, a raíz de ese encuentro, se ponen haciendo otros encuentros virtuales cada semana con gente no solo de España, sino de todas partes del mundo y se decidió pues, cantar esta revista. De hecho, como eh, bueno, no podéis ver las portadas, si queréis que están todas expuestas, la primera revista, la portada que viene, vais a ver que eh, pues, intentaba. que teníamos, que estábamos en casa y solo podíamos saludar al vecino del frente, que a lo mejor a este asunto no, no le conocíamos de nada. Y se quiso tomar esa imagen y luego dar un sentido más, más amplio de abrir ventanas a, a distintos temas, siempre con este enfoque positivo. Eh, luego, ¿qué temas? Pues en estos dos años hemos ido eh, evolucionando lo no vais a poder ver luego en las portadas tratando de eh, buscar completamente diferente. Hay temas que vais a ver eh, que son de un enfoque, como ha dicho, más personal, que permite como un enfoque más poético y a, a continuación nos van a leer poesías si eh, como las que han ido participando estos últimos años. Y hay de, otros temas eh, pues, que tienen un enfoque social. Eh, por ejemplo, hemos hecho un tema, una revista sobre el derecho al agua, hemos hecho una revista sobre el tema de los como eh, otra de las dos patas que tiene la revista, que es esa o sea, justicia social de tratar estos temas que son difíciles, pero también pues intentar visibilizar acciones que se hacen en ese sentido para ver que pues no está todo perdido. Y aunque hay revistas más sociales, revistas más poéticas, eh, todas las revistas Por supuesto, eh, están llenas de, de un montón de ilustraciones, eh, de pinturas que hay que algunas expuestas que miran gente desde todo el mundo. Y luego también, está, eh, eh, también hay muchas fotografías, también os van a hablar de, de fotografía de, de una de las secciones, que es la fotografía del mes. Y como vais, eh, eh, luego os invito a que podáis pasear eh, toda la exposición. Eh, si tenéis un móvil inteligente, a lo mejor podéis escanear los códigos que hay en algunas de las máquinas y podéis acceder a todos los números que tenemos publicados, pero si no están, eh, pues en nuestras redes sociales y vais a poder ver en, eh, todos estos temas y, por supuesto, os invito a participar en los siguientes temas, eh, a proponer nuevos temas, eh, está todo abierto a, a invitar. Y eso es todo. Muchas gracias un poco, bueno, volver a reiterarles que queríamos un poco que, que pudieran ver o sensibilizarse con cómo fue como, este bebé que tuvimos en medio de la pandemia, porque para mí, ¿no? Un, un, un nacimiento espontáneo. ¿Cómo fue creciendo y cómo ha ido evolucionando? Y yo creo que ya se puede considerar adulto, ¿no? ¿no? Podemos dar 18 años y que cambio en edad. Pero bueno, yo la verdad que ahora la ya hace muchísimos años, ya no Entonces, me hacen Y cuando me llamó, yo estaba en San que es en Inglaterra, a una más o menos en 20 minutos, media hora de Londres. Y me dijo, mira, vamos con este proyecto. Y yo, digo, venga, yo por mi trabajo estaba con keyboard, tenía que seguir trabajando. Pero me imaginé lo que significaba para las personas tener que estar encerradas y no poder... Para hacer a nadie, ¿no? Creo que lo hemos sentido todos. Y nos hemos dado cuenta de lo importante que es decir las cosas que tenemos que decir y hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque si realmente después de esta pandemia no hemos aprendido, es que de verdad no, no estamos capacitados. Pero bueno, como todos los participantes de Espanas Abiertas, nos gusta ver siempre el vaso medio lleno. La parte de del ser cuánto está por hacer, cuando está por aparecer. Y, y bueno con esta exposición que va a estar disponible, como les comentaba, en la biblioteca durante tu orden mes de meses, Van a poder disfrutar eh, las diferentes eh, expresiones y las diferentes maneras que cada, cada artista ha sentido desde una fotografía, desde un, un dibujo. Y también tienen disponibles las revistas también aquí en la biblioteca, si queréis, y si no podéis consultarlas en las redes sociales. Si queréis también tener copias podéis pedirlas. Bueno, estamos abiertos a todas las propuestas. Um, ahora me gustaría invitar a uno de los eh, poetas que tenemos. Que va, José Luis vas a empezar a leer tú, ¿tú? El... <risa> Tienes que romper <hacer> el fuego. <risa> Así que bueno, te damos la bienvenida aquí en vivo y en directo. En este momento, eh, como les he comentado, para hablar durante 45 minutos un asunto muy importante que creo que molesta a todos los que aquí importa a todo el mundo. como es la, la realización de la tortilla de patata en restaurantes verdes, eh, ¿Hasta cuándo? <risa> o eh, la ponente le va a llamar, dame alimento, que quiero comer. Mí, ¿no? Bueno. <risa> obviamente no, no lo voy a hacer. Eh, porque quiero darle las gracias a... ah, vale. eh, quiero darles las gracias al equipo completo de Ventanas Atletas, por lo menos en directo a todos los que conozco, eh, porque, eh, porque eh, han, han dado la oportunidad a, a este escritor, a este, ¿cómo decirlo? A este poeta de poemas de tres pesetas, maestra hace de historias entre pintores participar en la revista que durante estos dos años, o sea, de la historia para mí ha sido un momento y muy agradable, de verdad, o sea, que quiero, gracias a local, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Espero poder seguir haciéndolo, de verdad, en los próximos años, que sean dos que sean muchos. Y hoy voy a leer un poema sobre una eh, cualidad humana, que una cualidad humana que nos ha llevado hasta donde somos. Una de ellas, muchas de ellas, eh, de las que tenemos en el ser humano, que es eh, el título que he puesto a este, a este poema y al que he llamado Dudas. que Es una cosa que constantemente esta cabeza regia eh, mantiene eh, en, en su acento. Y dice así: ¿Qué da más poesía a mis pensamientos, pues dudo? Si el azul del líquido cielo o el de las nubes grises que empapan y Si el color esmeralda del mar tranquilo o el blanco de la espumosa ola al arribar la playa. Si el verde de una pradera mecida por la brisa o el amarillo de los campos a punto de ser sedado Queda más poesía a mis líneas escritas, pues dudo. Si pasear entre las hojas de los árboles de otoño o hacerlo sobre la nieve, virgen de invierno, si escuchar la risa de los chicos jugando en un parque o escuchar la quebrada voz de un anciano que recuerda a su niñera, si la vida o la muerte, si la sangre roja o el negro vestido, si la bandera blanca o la lucha de unos ideales, queda más poesía en ser pues... Duro? si disfrutes de la caricia de los aspectos de pétalos de tu pecho o hacer el senderismo sin límite por la silueta de tu cuerpo, si recolectar cada suspiro de tu boca o a, o a la miel que emana la, de la fuente de la vida, si, tener, si poder tocar las partes de tu piel por unos instantes diarios intermitentes o soñar de y brillante cada noche. ¿Qué será lo que me incita a escribir este poesía? Pues todavía lo duro, duro. Bueno, Muchísimas gracias. Y bueno, ahora me gustaría invitar a otra persona que es muy importante para nosotros y queremos mencionar que ha publicado Calendario Poético 2016-2021. Te invito a que, a que me acompañes de aquí para leer algo tuyo. Yo, el problema que tengo es una inusualidad de más del 50% en mi oído. Entonces me entero de la mitad. Y con la acústica que hay aquí, pues mucho más Bueno, yo he escrito este poema y este libro, pero me voy a poner en Y entonces lo que sí yo quería leer que yo hice hace tiempo ya, en honor a García Lorca y por el que se dieron con premio, la premio el premio de poesía popular del certamen de del año pasado. Y es mientras Granada dormía. Mientras Granada dormía en aquella madrugada de caballos desbocados y locuras amasadas con odios de sin razones y virtudes envidiadas Sonaron negros clarines que estremecieron la lámpara. De la colonia, que un día sueños de niño albergara, salen cuatro condenados con verdugos a su espalda. Federico, entre una nube de romances y barracas, sintiendo en sus compañeros perfiles de fría plata. Los dos toreros, en putos, pensando en la maestranza. Arrancado de su escuela, Dios cierra la marcha. Sin algo así que los pies paseillos de lencantas, piedras sellando al albero, sombras muerte en muerte de las gradas. Los cuatro avanzan despacio, caminando hacia la nada, enfrentados a un destino que va descargando España. Pasada la fuente grande, se detiene la comparsa. Olivos de verde luna, testigos de la descarga, que exerció el corazón y la sangre derramada de aquellos cuatro tinetes que ya no vieron el alto. Y ya está. Quería invitar ahora a, a Ed Reyes, que es eh, bueno, el fotógrafo de la página 3. Ed, ¿Eh? el vídeo sobre lo que pasa en la página 3? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a So, uh, okay. okay, bueno, eh, gracias a todos, eh, mi nombre es Ed, soy de Londres Y lo puedo asegurar, realmente de... no sé <laughs> Y bueno, yo voy a mencionar como eh, traductora de lo que él va a presentar ed, ed, ed, forma parte del equipo de Convance Bueno, No habla español, pero en su lugar hizo fotografía. Esta fue una primera fotografía durante la pandemia y lo que quise representar fue la distancia social que teníamos que tener. La distancia social también un poco desde el punto de vista metafórico, ¿no? Eh, hablaba de una distancia no solamente física, sino la que nos estaba eh, transmitiendo toda este, todo esta, esta pandemia. La so idea de la era escena el resto de la que cada edición de la tenía una that y el fotógrafo era tomar eh, cada revista tiene un tema, por ejemplo, hemos trabajado en el derecho al agua, en la guerra de, de Ucrania, refugiados, y él es lo que ha intentado en esta página, en la página 3, eh, era dar su punto de vista desde una imagen fotográfica que, que nos de transmitiera más de lo que podían decir las palabras. Porque sometimes events take over, and we have the feature that might think as well that they're so important, such as the, the compactivity program, which is this was. Y ahí se ven las situaciones que mundo nos han llevado a tener que tratar temas que de alguna forma no hubiésemos querido, y esto ocurrió con esta fotografía que fue cuando en febrero de 2022, este año, y la invade Ucrania bueno, él eh, no lo dijo, ¿yo puedo hablar de una picture? No. ah okay ok, sorry, sorry, sorry. Eh, él va a explicar él va a explicar para que tengamos escuchado sí, se escucha eh, él va a explicar el, cómo él el compuso esta fotografía every complex crisis refugees so refugiados uh, refugee bueno, y, uh, eh, um, y ese, este trabajo eh, lo hicimos juntos en Londres bueno, uh, eh, um, este eh, lo en una zona Sí, sure, yeah. eh, eh, un Y reflejaban dos situaciones de dos conflictos. En el primer caso, cuando mencionó es la guerra de Siria Y son dos miradas eh, que nos parecía que, que representaban muy bien el, el tema de refugiados. En el en y across the world as a result of uh, conflict so is on as well It is the future energy and the future of, energy, the future of uh, and in this video we talk about the future and one of the problems that we about is what will happen with energy in the future and what will and to reflect on this image y no, de mis se acompañan con un pequeño de eh, es una bicicleta eh, antigua. La, la película, la foto se hizo, nos hizo directo. Es una se película, es una película de Victorian, de Tringos, de Y la fotografía se reveló sobre un, una película. Y, motivo esta, de esta foto que fue eh, número? Ver, el número de, de, de la revista está en esta, esta fotografía? <coughs> Finally, we have something we very much to celebrate two years of the magazine And, uh, the first, y esta es eh, la fotografía es, eh, para celebrar este eh, nuevo aniversario de la Asociación de la Ministra y que me fue que celebramos con reunidos todos, cuidándonos, pudiéndonos, sea, conocer eh, por caras y no por una pantalla. Pasa <tose> <tose> para leer poesía. Carmen, Carmen Santos. Yo no, me que me abrieran el micrófono. Yo donde crecimos, que, decimos, que la revista, y es la intitulada el, el, el, el Nacimiento Casual. Porque Pablo ¿no? de los Astros nació en una aldea, de la España vacía de hoy, con abuelos campesinos, rodeada de hijos y tíos, con leones, alejitos a olores de huerta donde se mezclan las ortalitas con la verde y la venta donde florecen los amigos y se recoge a mano la tequila, donde las patatas olían a arena y a familia donde el calostro formaba las bebidas con el pan de aceite de y donde el botijo descansaba a la sombra de la higuera, donde la duela hacía los quesos, empujando el que son con las manos donde la mula giraba en el pozo para dar la vuelta mientras arruinaba su plaza donde nacían los corderos y los ponías en tus brazos como peluches de del futuro donde hacías collares con las margaritas de la cadena y que sentía su princesa. Donde la vida corría en familia, con humildad y requierta del puerto. Esta poesía era de de mis amigos. y regalos, llenar de hilos nuestras colmenas el intercambio del campo al monte, del campo al monte con sentido. Todo tiene un precio, todo tiene un precio y un gusto sentirlo. Saber que la vida es más o Y la rodaja de pan comienza contento a un paso de luz de tocar a Gracias. humana contra Dios sufrimiento y dolor nos deja nos deja huérfanos entre estas maderas, piedras que llevan al destino como griegos por el camino convulsiona al mundo con ira algunos creen que es mentira como visiones en la niebla con miedos y pena de su erra. luchas para esquivar la muerte otros brindan por tener suerte. Algunos piensan en el futuro. Los más creen que es prematuro. Soledad por los que se fueron. Tristeza de los que escribieron. vivieron. Hojas caídas desconsuelan. Cien mil almas que solas vuelan. Hola. Hola. ¿El fondo? ¿Se me entiende no. bien? Mejor así. Sí. Mejor así. Sí. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí. Hola, hola, hola, hola, los hola, fondo hola, lo de fondo. hola, hola, hola, hola, que que que que o y se llama... Ven, niña. Los navegantes de tormentas. Todo estaba en calma, navegábamos tranquilos, unos con rumbo fijo y otros donde les llevaba el viento. Dados a la mar, disfrutábamos de nuestros navíos y nuestro navegar. A veces subía la marea o el mar se enfurecía dándonos revolcones con las olas. Otras veces el mar era una balsa, en calma, como si se detuviera el tiempo. En fin, los viajes de una vida marinera. Un día llegaron voces y rumores sobre una gran tormenta. Se decía que estaba en uno de los siete mares, más allá de varios horizontes, tan lejos que no parecía real. De pronto, un mensaje en una bolilla flotaba cerca del barco y decía «Ya está aquí, ya llegado. Las reacciones eran diversas, desde las más incrédulas hasta las más hipocondriacas. No veíamos venir las nubes de la tormenta y eso que ya estaban a la vista. Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos en el ojo de la tormenta o del de huracán y ya no había dónde esconderse. Todos estábamos asustados, pues nunca antes habíamos vivido algo así. Se nos dijo que la mejor solución, aunque disparatada, era echar el ancla. ¡Qué locura! Podíamos morir ahogados, pero poco a poco todos los barcos se fueron quedando sujetos, dando puntos por las olas mientras la tormenta tenía su lugar. No veíamos ninguna luz, solo numerosís. Parecía una historia de nunca acabar. Y nosotros ahí parados, esperando, viendo el tiempo pasar. Muchos cayeron al agua, otros tantos expertos nadadores saltaban voluntariamente desesperados por salvar vidas. De ellos no fueron pocos los que también se ahogaron. ¡Eureka! Alguien tuvo una idea aún más disparatada que la anterior. Enganchar todas las anclas unas a otras para unir los barcos y seguir esperando. Y lo hicimos. No todos, muchos nunca lo hicieron, y otros se desengancharon para luchar por su cuenta a su manera. Y aquí seguimos, atados, o mejor dicho, anclados, los unos a los otros y todos al fondo del mismo mar. Seguimos esperando. Mientras tanto, hacemos vida. Música al son de los truenos, los mensajes en botellas se han puesto de moda. A veces incluso te llega uno que no es para ti y lo disfrutas igual buscando al receptor. Desde los carajos de los barcos dicen que se empieza a otear luz entre las nubes. Rayos de sol en el horizonte. También dicen que la tormenta no se irá y que nos acompañará por mucho tiempo en nuestras travesías, con mayor o menos fuerza, según el día. Uh, fíjate ese poco a poco vamos levantando velas para seguir navegando. La vida sigue. Ah, y ya no nos llamamos solo navegantes. Nos hemos cambiado el título con razón. Nos llamamos navegantes de tormentas. Suena bien, ¿eh? Hay la mar como es, a veces divina y a veces tan tendentina. Sea como sea, seguimos navegando. Espero que disfrutéis de vuestro viaje, que me lloréis a los caídos y sigáis adelante en este extenso mar que han dejado de ser siete para ser uno. a las herras jugar a firmar mil fracados de paz, a dar de comer a las palomas, a jatar La la la la la, la. El teléfono que lo tengo aquí. No, no, el teléfono lo podemos conseguir. Toma. Y eh, ya está. Sí, no, no sure. no, bueno. el <Risa> y el cinturón. Titulo... No. no ¿Te imaginas? No, no, no. no. Ay, eh, ponte aquí, por favor. dicho es que tú no miras. Juanjo, Juan, Juanjo, eh, Juanjo, Juanjo, Juanjo. Anícese que me tienes a es un hombre. una trampilla, un botón, una cremallera, un doble fondo, unas escaleras, un laboratorio legal en la otra clandestinas y un montón de cosas que viene de la tenemos ¿eh? nada vale. Eh, Juanjo, vamos a utilizar dos elementos. Un, un, un, un mechero que he pedido prestado y una, una de estas verduras eh, o alimentos. Leras en carta para ver qué opciones tenemos. Cebolla, olleta, sabacina, mientras que necesita y con un ahí. Venga, ahora, las y dime, párate. Aquí, ahí. pasa una más. Dos. Aquí, segundo, ¿qué ponía ahí? ¿Cada qué? pepino Muy bien. Venga, aquí, no, para. más? No, no, para, el absoluto, para la otra. Vale, usaremos simplemente una hojita de papel, el mechero que me dio ah, el mechero que me y tú simplemente apuntando con los dedos a la hojita de papel, le dices, ¡Abra, ¡A ¡Abra, Con un solo dedo. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué potencial! ¡Dale, que cagarra! ¡Abra, Parece una nariz de payaso, pero no tiene agujero para ponerla en la nariz. Aunque si la subimos por el dedo y miras a los fijamente y mueve la cadera, igual se ve. Voy a probar. Mira, mira. Solo te han oído dos de mi madre. Venga. Ponte ya, les mira fijamente y mueve el cubillo. Les ha cortado más. Los dos de la vez. Una, dos, tres. Por sea que no ha dado vuelta, esta que va a aparecer, ¿vale? Venga en La madre se ha dado la y de alta palabra. ¡Ping, ping, mi chupa! chupa un aplauso para la fiesta que se Chao chao chao. Vamos. No te muevas, la que tengo yo va a desaparecer en un instante. Una, dos y. Y desaparece. ¿Has visto? ¿Eh? Miradlo, miradlo, ¿eh? Estoy un minuto cojando la niña. Pero era de antes, ¿verdad? La tante, ¿no? Que no, de antes, desaparecido. ¿No has sentido? ¿No has sentido nada? No, espera, que lo repito. En tu mano, una pelotilla de color. Abre los pelotilla, mi señor. La fe, está. Vamos a repetir con más espacio. Ponto, por favor, y la otra mano. Abre, abre, no quites muy fuerte. ¿vale? Dejo mis pelotas en tus manos. Tienes bien fuerte. Bueno, a mí el niño. No te jodas. Y ahora todo a ver, tres, abra cada una, apuntando aquí con las manos. Una, dos y tres. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira. Niño, Juanjo, te le abra cadabra, pelotilla, aparece. Abra cadabra, pelotilla, aparece. Si es que parece que han nacido ellos. ¡Ah! ¡Ay, está! Fíjate, se va multiplicando a tu antojo. Está ya está con un hilo. Y ahora diré: ¡Abra cadabra, pelotillas, marchaos! Abra cadabra, pelotillas, marchaos. No te lo vas a ver, pero desaparecen todas. todas. Ah. <risa> <risa> <risa> eh, en la tuya corazón, mira, aquí a lo mejor aparece sin hijo. Bueno, loco. No, ahí, ¿Qué color te gusta más? ¿El rojo, el amarillo o el, el, el, el verde? ¿El verde o el, el azul? ¿Cuánto te gusta más de estos dos? El rojo, pero el azul también. ¿Cuánto te gusta más de estos dos? ¿La amarilla o el amarillo? Ahora el color que es la roja, la azul, la verde, la otra amarilla, la otra roja, la otra azul. Espera, espera, vamos a quitarla eh, Juanjo, tú estabas pensando en una aventura, en una foto una, una que era sí. ¿Cuál era? ¿Calabasta? Vale, para hacer la calabaza en realidad necesitamos un grupo de personas que estén aquí todos y un ritmo de la que tiene su memoria Mános arriba a todos Venga, Juanjo Repetid, repetid con nosotros, por favor Ah, ah. ah. Uh, ¡Usala, usala, usala! ¡Usala, usala, usala! ¡Oh, señor de la creatividad! ¡Oh, señora! ¡Mándanos una. ¡Mándanos una calabaza de que paso de Narnia y Popax! ¡Un cachacate de quitado y le quita una una yuca bien. Y si todos habéis hecho exactamente lo mismo, y te dios qué Por aquí, una una que que que me ayude a te una... ¿Te vienes tú que has levantado la mano? ¿Te viene? Le ¿Te un aplauso qué hago qué hago qué Mira, tengo aquí una bolsa, mete la mano dentro de la bolsa a ver si hay algo. ¿Algo dentro o no? ¿Seguro? Venga, vale, dale. Vamos a ver por el otro lado, por si acaso, ¿eh? Mira, que chulo. Mete la mano por el otro lado muy fácil, ¿eh? Con mucho cuidado. Porque últimamente me persigue un espíritu de gallina que se piensa que la bolsa es está para poner los huevecillos. Y me, y me pica, se me hace Y la picadura de pollo es mortal. Que ya me ha picado dos veces. Luego te levantas de otro lado. Y además, es que no hay que las picaduras del pollo, porque no se mueva el, el hacer biche, <risa> sí, pero hacer chiquen no salió al mercado. Que bien, y que bien, pero un de, de, de nombre. Venga, despacio, despacio. ¿No hay que hacer? ¿No te Venga, mete la mano de patito, muy despacito. ¡Papá! hay nada... No hay nada verdad. Oye, eh, pues vamos a hacer, ya que está la bolsa vacía, vamos a hacer lo que habíamos hablado antes de venir, la coreografía. Venga, los pitos que están en al lado. Palma, calma, palma su bajita, palma Venga Angie, vamos allá. Estos lo saben y su familia, pero nos es famosísima. aquí no quedan en el YouTube, un millón y medio de seguidores. Y mira, lo que viene que dentro de la luz se algo suyo, que no puede ser de la gorra. Para que flipemos más todavía, lo vamos a dejar en manos de Andy, ¿vale? Para que lo haga ella, te dejo aquí, aquí sola con la bolsa y el público, ¿vale? Yo me voy. Venga, no, coge la bolsa con el huevo, coge el huevo, tienes el huevo. ¿Lo tienes? Sí, no lo tenido mucho. Escapa. Aunque está cogido por si acaso. Pero bueno, no, no, lo, no lo tienes, sí. No, ¿No tengo nada más. Yo me alejo. lo tienes tú. ¡Ay! Espera que le falta un, un poco de sal. Déjame que saque el huevo y venga. Detrás de ti hay un armario invisible. ¿Sí? Hay una ¿Hay una invisible con un tapito de sal, sácalo, por favor. ¡Sí! No, no, es de la pimienta. <risa> Yo no me he movido, ¿vale? No me he todo, ¿verdad? Venga, échale la sal. Sal, sal, sal. Y el sal, sal, sal. Y si el huevo desaparece, el público aplaude ¡el milagro! <risa> Bueno, que no es vos, porque ha desaparecido. <risa> Venga, coge la bolsa así, como la estoy cogiendo yo con tus propias manos, asómate con los ojillos. ¿Qué ¿eh? puede ser dentro? Negros. vale, pues no te más. Sosténla ahí, tal cual como está, lo está muy bien. Sí, sí, con el pulgar y con el índice. Sí, sí, con Y ahora, la mano derecha, suelta la bolsa. Se va el cogotillo. Y todos juntos. No, tío, tío, tío, tío, tío. Que tío, tío. tío, tío, tío. Ah. Y se vea el tío? Sí. Bueno, que lo digan los niños ¿vale? esto. Voy a ir a la de a tu no te refieres. Bueno, bueno, lo explico con los pequeños. Es muy sencillo. El pañuelo verde se guarda muy despacito. Ahora, una vez que hayas importado el pañuelo verde, para que se convierta en el rojo, que no se vea, o sea, no en la mano, porque si no se ve. Que tampoco asume la punta, porque si no, se sospecha un poco y entonces no que... funciona. No, si ¿lo repito? Vale, perfecto. Nos suele hacer muy difícil, espera, que la vamos a hacer Mira, cuando ponéis el pómulo dentro, simplemente no abráis la mano y que tampoco asume la punta. Repito que por favor, ¿Ven? Fátima, Fátima se lo ha dicho con Dios, lo cumplir, porque la intuición se la ha tenido su rey, igual que. Y en verdad, me ha salido y pide la ya verde. Pues, ¿eh? Le damos una aplauso a los dos, que no lo aceptable. Ahora, si te van a hacer el amarillo, no pasa nada. Pero entonces se va metiendo en el verde. Y al final terminas de meter el amarillo, el rojo se queda dentro de la mano, con el amarillo se hace el verde, te aplauden y antes de que te empiecen a preguntar, te vas. Queridísima gente de Ventanas Abiertas, espero conocerlos algún día personalmente, pero por lo pronto eh, les mando este audio para felicitarlos por los dos años de este magazine de reflexiones y cultura que me parece maravillosa propuesta eh, porque es muy abarcativa, es muy humana, solidaria y por suerte, y en esto tengo que agradecer a Walter Armada, eh, que me involucró con ustedes y desde hace unos meses, creo cinco, eh, puedo compartir esta labor con ustedes. Eh, muchas gracias por la comodidad que me hicieron sentir todo, todo este tiempo, por aceptar mis reflexiones, mis posturas, mis propuestas y por el respeto eh, que noto hay en este grupo tan lindo. Así que bueno, muy feliz cumpleaños. Desde Argentina, Claudia. Hola, soy Felipe Aracón Chenique, soy un pintor cubano, para cubano, eh, afincado aquí en Madrid hace 23 años. Aquí te voy a leer un, un poema, que es el que da título al libro, Malecón de Nostalgia. Agua que baña en mi ciudad, diablos de la ley que se acerca sin parar. Galopando como piratas salvajes en un río triste Todos acuden a él en busca de un aliento o un milagro Es mi gente, Cuba, que mira a la otra orilla Con lunas cansadas se mezclan con el ardiente sol del Caribe La noche es larga y se desvela el viento Cuántas historias, fábulas y fantasías de una Cuba eterna Allí vienen vendiendo ron o pan con lechón No, no sé de dónde sale ni cuánto vale Pero sí sé que está bueno me paro a observar a mi gente, su risa contagia la tarde, los jóvenes se lanzan a la mar, dos enamorados se besan sin parar. Una gota de agua salpica la cintura de una morena y la suave brisa se convierte en sirena. ¿Cuántas historias recientes de Balcero desde el malecón partieron a encontrarse con la muerte? Salud. Muchas gracias. por la ventana para emprender su imaginación y en no encuentro el Sol, le responde su canción niño buena, vuela alto donde te lleven tus sueños acariciando tu el en busca de fortuna te deja la luna donde los sueños son y su canción a vida, sus miedos dieron la puerta ya puede cumplir sus sueños hasta el tiempo y magrón. No le importa la estación, no la siguen sobre todo. No te, no, te, no, te bailar, no te llegues no te tus ti, no no te llegues a no te llegues tus sueños el dolor, no te eras, no,